Hola, muy buenos a todos. Hoy estamos eh, en un nuevo vídeo y bueno, al menos ahora que estoy grabando todavía hay algo de luz y no se nota tanto la oscuridad como, como fue ayer, que se me iba yendo conforme iba hablando, pero bueno, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Y joder, hoy en el trabajo pues no me ha ido demasiado bien por una cagada que hice yo y es que cuando trabajas con páginas webs eh, muchas veces tienes que andarte con mucho cuidado con lo que despliegas. Tenemos mecanismos, lo que son los informáticos, en plan hacer copias de base de datos, eh, hacer backups y todo ese tipo de cosas para recuperarlas, pero en este caso cabía la posibilidad de no poder recuperar eh, lo que perdimos, entonces eh, llega un momento en el que es mucha tensión y la verdad es que cuando trabajas con eh, compañías que son bastante grandes, que no son una empresa pequeña, esto exige mucha responsabilidad al programador, sobre todo si eres eh, tú quien ha hecho el, el código. Y este ha sido mi caso. He cometido un error a la hora de, de desplegar y, y bueno, pues hay mucho estrés, hay mucha incertidumbre de cómo se puede arreglar y tal, pero lo mejor que puedes hacer es calmarte, revisar eh, lo que has hecho, ver cómo lo puedes solucionar y encontrar una solución, porque claro, no puedes saltar por la ventana y prenderle fuego a la empresa porque, porque así no funciona la vida. Así que nada, si quieres ser programador tengo que decirte que tienes que gestionar muy bien bueno, tus emociones y, y tu estrés. Te tienes que gestionar muy bien el estrés y actuar con, con calma y con cabeza. Eh, la verdad es que estos días estaba bastante estresado porque es mucha carga de trabajo, son muchos proyectos a la vez y al final pues esto te resulta bastante complicado sobrellevarlo y, y cada vez son más las responsabilidades que, que llevo sobre mis hombros, porque ya llevo unos cuantos años y claro, pues es normal que cada vez espere más de mí. La verdad es que esto se ha podido solventar, mañana ya veremos si el, la solución que hemos impuesto eh, da buenos resultados o no y bueno la verdad es que decirte que si vas a ser programador primero eh, tienes que gestionar muy bien el estrés y luego segundo es que tienes que estar constantemente reciclándote y constantemente aprendiendo cosas eh, no te vale con lo que has estudiado en el grado superior vale eso puede ser una entrada a, a lo que es el trabajo pero luego tienes que estar completamente aprendiendo nuevas tecnologías o o nuevas formas de, de programar porque claro la web está continuamente evolucionando y, y sacando nuevas, nuevas funcionalidades. Entonces, claro, si tú te quedas en, en el siglo pasado, pues te arrollan por delante. Es verdad que sí que hay otras empresas que mantienen una página web que lleva 200 años sin actualizarse o que se ha hecho programáticamente toda la web y entonces es inmantenible. Y Lo único que puedes hacer es poner parche sobre parche sobre parche y al final lo que único que vistes es un traje de de, de parches pues bueno pues vale si eso es lo que lo que quieres pues, pues vale pero si quieres ser un buen programador lo único que puedes hacer es reciclarte y, y aprender día a día eh, el error que hoy cometido eh, lo documentaré para que el resto de mis compañeros tampoco lo cometan en, en futuros en futuros despliegues y lo único que podemos aprender es que no volver a tropezar sobre la misma piedra porque eh, tropezarte con la misma piedra una y otra vez eh, en un trabajo es poco profesional, sobre todo si esa piedra eh, puede suponer a la empresa pues, un coste o puede suponer también un problema eh, para ti. Entonces, lo mejor que puedes hacer es todas las cargadas que cometas, eh, primero, comunicarlas, eh, sobre todo, antes de nada, eh, es mejor prevenir que curar, eso está claro, ¿vale? Eh, temas, si es informático, pues a tema de hacer backups, eh, tema de asegurarte de que todo está correcto, etcétera, etcétera. Y luego está el tema de que si has cometido ya el error, eh, grabártelo a fuego en… En alguna documentación que tengáis vuestra empresa para no volver a cometer ese mismo error y es que la verdad es que los humanos pues eso tenemos la coletilla de que tropezamos más de una vez con la misma piedra y volvemos a tropezar y dejamos que otras personas vuelvan a tropezar sobre esa piedra entonces bueno mejor dejarlo documentado y que otra persona si tiene dudas pues mejor que, que no cometa el mismo error y de eso se trata poder crecer progresivamente incrementalmente y no volver ver hacia atrás porque claro si no lo documentas otra persona pues va, va a cometer el mismo error y es verdad que cuando estuve de prácticas allí en Irlanda estuve trabajando sobre Wordpress y los despliegues era arrastrar ficheros, arrastrar ficheros y eso es muy peligroso tengo la suerte de que ahora trabajo con un control de versiones como viene siendo Git, Te permite pues eso, tener un revisionado que te permite volver hacia atrás, ver qué cambios se han hecho. Entonces, eso te permite no cometer tantos errores como viene siendo arrastrar ficheros y todas esas cosas. Entonces, es mucho, mucho mejor aprender eh, ese tipo de, de sistemas que además se llevan, si eres informático, lo tendrás que conocer sí o sí, antes o después, si quieres ser un buen profesional, y si no utilizan este tipo de sistemas, eh, la empresa tiene un problema. La empresa tiene un problema o es una empresa demasiado, demasiado cutre porque, porque es necesario, ¿vale? Es necesario. Y luego está el tema de, de backups, tío, hay que hacer backups diariamente porque, porque si surge un problema de estos, ¿a qué recurres? pues no podéis recurrir. Así que lo único que podéis hacer es cubriros las espaldas en todos los sentidos para que esas carencias pues no, no sucedan. Cada vez, bueno, lo único que puedes hacer es ser cada vez más maduro y ver los problemas con perspectiva en vez de intentar echarle la culpa a, a otra persona. Yo acepto mi responsabilidad, fue culpa mía, la verdad. Eh, lo pasé por, por alto y, y por tanto la solución la tengo que llevar a cabo yo. Eh, la verdad es que he recibido bastante apoyo de mis compañeros, tengo un equipo que la verdad estoy bastante orgulloso de trabajar en mi empresa porque mi equipo chapó, chapo, ¿sabes? Son unos buenos solucionadores de problemas y la verdad es que por esa parte estoy contento y estoy respaldado por un equipazo. Si no fuera así, pues la verdad es que la, ma la mayoría de las webs ya se hubieran ido al, al garete por el tema de, de que, bueno, a veces llevamos páginas web que son demasiado complejas. Los problemas que nos tenemos que comer son bastante grandes, pero bueno, al final con el tiempo te vuelves experto en resolver estos problemas y en poder salir pero es verdad que al principio cuando vas atajando este tipo de, de problemas y este tipo de casos eh, te queman mucho, te llevan mucho estrés, pero lo que decía, hay que saber mantener la cabeza fría y tirar hacia, hacia adelante porque es la única manera de avanzar. Eh. Y bueno, pues nada, solo decir eso, agradecer mucho el apoyo que me han dado el resto de, de compañeros, que no cometáis eh, <risa> ningún... Ningún error y si lo cometéis, pues eso, no volverlo a cometer porque eso significa que, que no habéis aprendido de, de ese error. Pues nada, me despido, espero veros en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.